El último elemento que vamos a ver sobre la introducción es, son, los objetivos. Los objetivos empiezan con un verbo en infinitivo siempre. En realidad no es siempre, es casi siempre. Pero el punto es que un objetivo tiene que decir algo como relacionar... Eh, ay, ahorita que lo estuve pensando se me puso la mente en blanco... Eh, relacionar, evaluar, definir, identificar Tienen que ser acciones Un objetivo no es decir actitudes sobre la educación en línea O sea, eso no dice nada Es qué sobre las actitudes, qué se va a hacer Se van a comparar con algo, se van a identificar, se van a qué Un objetivo debe decir lo que se pretende lograr con el estudio Los objetivos son concisos y específicos un objetivo como explorar el desarrollo de los niños. No dice nada. ¿Qué significa eso? Tiene que ser muy específico y debe ser congruente con el título, el resumen y la justificación. En sí todo el estudio tiene que ser muy congruente y muy consistente. Vamos a ver algunos ejemplos. Díganme si es un buen o mal objetivo. El título dice... Utilización de la plataforma de educación en línea Blackboard por parte de estudiantes y profesores de posgrado de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT. El objetivo. A partir de las consideraciones anteriores, en la presente investigación se planteó como objetivo el evaluar la utilización por parte de profesores y estudiantes de los programas de posgrado de ULACIT, de la plataforma de educación en línea Blackboard, con el fin de determinar cuáles herramientas se utilizan con mayor frecuencia, y su grado de satisfacción con Blackboard como apoyo de los cursos. Bueno, aquí hay varias cosas. De entrada, si se fijan, es una oración de tantito más de cuatro líneas. Normalmente las oraciones tan largas tienden a ser un poquito confusas. En general es preferible omitirlas, a menos que sean muy buenos redactando. Qué este, bueno. ¿El objetivo es consistente con el título? Sí, sí es. El título te habla de la utilización de la plataforma de educación en línea Blackboard por parte de estudiantes y profesores de la ula Y el objetivo dice lo mismo. ¿Cuál es el problema con el objetivo? Esta parte aquí. Se planteó como objetivo evaluar la utilización de la plataforma en línea con el fin de... Ajá, te están diciendo dos objetivos en uno. Es hacer el objetivo para hacer otro objetivo. Eso... Tenga cuidado, que en sí no está mal, mal, mal, mal, es solo que se vuelve confuso, realmente su objetivo es determinar cuáles herramientas se utilizan con mayor frecuencia en la plataforma de educación en línea de Blackboard, y el grado de satisfacción de estudiantes y profesores con esta plataforma como apoyo de los cursos. Esto del objetivo de evaluar la utilización es muy general, si se fijan lo conciso viene después. ¿Y cómo debe ser un objetivo conciso? Otro ejemplo. El título dice, cambios en los sistemas de convicciones valores de las familias de niños con autismo y síndrome de Down. El objetivo está acá. En contraste con nuestros estudios, nuestro objetivo fue el de examinar los testimonios sobre los cambios producidos en el sistema de convicciones y creencias de las familias de niños con autismo o con síndrome de Down. Bueno, bueno. ¿Es consistente el objetivo con el título? Pues, fíjense bien. Sí. El título habla de cambios en los sistemas de convicciones y valores de las familias. El objetivo habla de... Cambios producidos en el sistema de convicciones y creencias de las familias. ¿Es consistente? Sí. Este, lo único que se le podría argumentar un poquito es que... Examinar tiende a ser un poquito general, o sea, no sabemos exactamente qué van a hacer, pero si es un estudio exploratorio es muy válido decir que lo van a examinar hacia grandes rasgos, no saben exactamente qué, pero bueno, van a ir a ver qué encuentran, eso es muy válido también. Entonces es un buen objetivo, consistente con el título. Hay otro tipo de objetivo que es un objetivo implícito. ¿Por es un objetivo implícito? Porque no les van a decir claramente el objetivo de este estudio es, sino más bien en la redacción de la introducción, ustedes van a saber al final cuál es el objetivo, sin que jamás les hayan dicho el objetivo es. Vamos no a ver este ejemplo. El título es Creación de un instrumento de medida de burnout en árbitros de fútbol. Que dice aquí. A pesar de la amplia literatura científica que existe sobre el burnout en el contexto organizacional, su estudio en el deporte es muy escaso, siéndolo ligeramente mayor en entrenadores frente a deportistas y solo testimonial en árbitros. Si ¿Sí fijan, esto es justificación. Dentro de este planteamiento, nos parecía necesario acercarnos al colectivo arbitral generando un instrumento de medida del burnout que nos ayudara a conceptualizarlo adecuadamente. Para ello hemos recurrido al inventario que más ampliamente se ha utilizado en la literatura científica. El Maslach Burnout Inventory de Maslach y Jackson, concretamente la versión primera que Garcés de los Fallos utilizó con deportistas. Yes. Si se fijan el objetivo está aquí. Nos parecía necesario acercarnos al colectivo arbitral generando un instrumento de medida del burnout. Básicamente el objetivo es generar un instrumento de medida del burnout para el colectivo arbitral. Nunca dijeron el objetivo es este, pero queda claro que ese es, es otra forma de hacerlo.